Hola, hola, buenas tardes, aquí Somar comentando un día a la Taberna Y hoy volvemos con Total War Troy en este DLC de mitos Vamos a darle un nuevo empujón a la campaña en este capítulo A ver si podemos, bueno, ya es, Haciendo resumen de cómo estamos de situación En la zona norte, o en nuestra zona norte, estamos aquí eh, Luchando por sobrevivir en estas regiones Porque perdimos el ejército en el capítulo anterior Entonces hay que re Asentarse en la región, por decirlo de alguna forma Pues estamos aquí en guerra contra los beocios. Luego nos viene un ejército de los... ¿Cómo se llama esta gente? De Esperia Así que, bueno, veremos a ver cómo lo gestionamos Luego, en la zona sur ya está todo controlado O ya debería estar todo controlado Y por último, aquí, en esta zona de las islas Ya es... tenemos ya nuestra primera isla de Zeus Y vamos a continuar bajando hacia... Driope, Siros, etc. Y vamos a ir capturando todas estas islas pequeñas para posteriormente subir hacia aquí, hacia esta zona. Y apretar a los troyanos. Entonces, dicho esto, ¿qué queda, qué queda el turno? Ah, uh, un nuevo héroe de la corte. Vale, maravilloso. Vale, vale, vale, vale, perfecto. ¿Qué más? Puntos de habilidad sin asignar, Merope. Vale, esta era nuestra sacerdotisa Que nos íbamos a guardar los puntos, si no me equivoco Hasta Aquí, sí, puede ser Sí ¿Y quién más? Alcino uh. Senda Atenea o Velocidad Vale, este vamos a guardarlo Para la Veteranía de Instrucción De acuerdo No podemos mover a nadie más Así que Sí, está como se quedó Vale, pues nada, finalizamos turno y para adelante, a ver qué nos ocurre en los próximos turnos. Vale, vamos a darle al turbo. Ojo, hay un comete en alta mar. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ganitas, eh, ganitas de poder avanzarla y darle darle un buen empujón a sentarnos en las, en las islas del Egeo, tener buenos bastiones y ya a partir de ahí. ¡Uuuuh! ¡Ese serpiente varina! Vale. Bueno, lo dicho, ganas de asentarnos ahí en esas, en esas islas Y, y nada, no, continuar nuestra expansión Además tenemos, o, o da pie a tener ciertas islas que nos van a vivir muy muy bien Si en la zona norte podemos como no estancar la guerra Pero si ese va y ven que no acaba de ir hacia ningún sitio Vaya hombre, los veo, tíos Vale, vamos a lucharla. A pesar de que es imposible que ganemos porque ellos tienen todo infantería media, yo creo que podemos lucharla y sacar algo, al menos reventar los honderos o la gente con garrote. Vale, vamos a probarlo. Es que no tenemos, no tenemos con qué luchar, nos van a pasar por encima. Uh, es, además es una guarnición muy pequeñita, muy pequeñita. De... de... o sea, muy poco espacio a la hora de luchar. Está bien porque así podemos hacer eh, fuerza en un solo frente Y con eso mellar bastante el ejército Sí, sí podemos enfocarnos, lo dicho Vemos a ver eh, qué, qué grupo, porque como seguramente se separará para variar Vemos dónde podemos hacer más daño y nos tiramos a, a ahí y ya está Miedo me dan los carros porque son unidades con mucha experiencia Pero... Vale, bueno, el resto lo que podamos liquidar, lo liquidamos y ya está. Está bien, está bien. Venga, carga, carga, carga, carga, carga. Vale, vale, uff. Hay mucha carga y está bien. Vale, vale, ok, lo cogemos todo. Nos vamos aquí. la línea perfecto grupo 1 el héroe aquí vale el grupo de perfecto vale empezamos batalla y vale para adelante ahí los quiero a todos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos sí pero literalmente es toda la línea ¿eh? si podemos posicionarnos antes de que lleguen ellos Mejor que mejor, vale Vale, el grupo 4 Todos aquí Bueno, precisamente nuestros senderos no Pero el grupo 1 sí que quiero que salga mejor Vale, vamos a cargar aquí Vosotros aquí Vosotros aquí, vosotros aquí Vale, la, las lanzas Vamos a sacarlas de aquí A ver si podemos entrar bien por el costado Vamos a quitar las escaramuzas el disparo escaramuza... ¡Uy! ¿Cómo no lo hemos bloqueado? Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, una buena carga así por detrás Vale, ahora... El buen sanguchito Sol se ha bajado moral? Bueno, está bien, está bien, estamos en ello Me gusta, ni tan mal Nah, fatal. <risa> fatal. Estás perdiendo terreno? Vale, bueno, era algo que sabíamos, ¿no? Vale, sí, nuestro héroe se ha quedado aquí enganchado, aquí... Bueno, estamos haciendo avances, pero tampoco muchos... Vale, vale, vale, vale, vale. De hecho, así está bien. Y ahora cuando acaben con estos, un punto de los lanceros, con que no nos vengan por la espalda, que es exactamente lo que nos va a pasar Venga, acabad con ellos ¿Podemos? Venga, una buena carga ahí Venga, la venta de esa Han hecho huida, tus guerreros. No la hemos acabado, pero bueno Vamos ahí, cargar. Vale, buena carga fue esa. Vale, vale, vale, vale. Está bien. No, no tenemos ni un hechizo. Aquí en verdad nos tendrían que cargar y destrozarnos, eh. Nah, bueno, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo. Que es sacar bajas de lo que se pueda y ya está. Tus guerreros empiezan a Vale, el aquí, venga. Es eso, esto es nuestra guarnición, ¿eh? Tu Nosotros estamos aquí de esta, rara, rascando rara, eh. de donde se pueda y ya está. Venga ahí. Tus guerreros se están reagrupando. ¿Podemos? ¿Dónde? Venga, pues venid aquí. Venga, corre... Vale, esto deberían acabarlo ya. Bien, bien, son todo, son todo buenas bajas, son buenas bajas. Bueno, sin munición, pues cuerpo a cuerpo, vale. perfecto, rota ajustada. Se, se veía venir, pero bueno, hemos hecho daño, ¿eh? hemos hecho daño. Se hemos reventado bastante, bastante, bastante la línea. Me gusta. Me gusta, me gusta. Ahora solo tienen garrote, ok, es una buena fuerza de choque, pero... Si no tienes las lanzas que lo voy a aguantar. Ojo, ojo. Oh, con el martillo en el pecho, tú. Vale. Vale, maravilloso. Nos capturan Ira. Iria. Ok, no, y ahí se estanca, ¿no? Vale. Yo No sé si con este ejército podremos. Entrar a conquistar. Oh, lol. ¿Por qué? ¿Por qué solo dos escaramuzadores? Si teníamos aquí la lista de seis... ¿Nos han entrado? Pues... Puede ser que sí, ¿eh? Vale. Nosotros nos movemos. Vale, vamos a movilizar esta sacerdotisa a Siros. Para ir mellando ya aquí uh, un turno. ¿Por qué? Vale, bueno, pues la dejamos ahí y esperamos. ¿Podemos venir hasta aquí? ¿Por qué? ¿Por qué razón no puedo desembarcar después de embarcar? Vale. Y no podemos asediar esto. Hombre, tienen... Vale, vamos a, vamos a hacer asedio. Porque tienen muros. Así que está feo. Entonces, simplemente asediando... Me... Con eso me, me conformo. Vale, ahora bien. Vale, eso Nosotros no podemos hacer nada en esas regiones. Vamos a venir aquí. Vale, haringa de espanto 23%. Vale. No la jugamos. Éxito... Maravilloso. Y ahora podemos venir aquí a, a, a atacar. Hombre. Es, es un, po, un poquito believer, pero... Me... Oh, no podemos porque teníamos aquí los... Oh, oh, oh, oh, oh. Los edificios de reclutamiento. Buah, vaya tela. Vale. Pues vamos aquí, atacamos, nos volvemos hasta aquí. Vale. Uh, ¿dónde te marchaste? Vale, pues nada, volvemos a Oropo. Vale, y reclutamos, aunque sea rayita, pero me sirve. Milicia, venga. Tres de milicia, dos de... Ya me saldrá. Dos de no tanta milicia de lanceros. Eso es. Vale, vamos aquí. Cruzamos la región. Micenas, aquí el problema que teníamos era que necesitamos aumentar la influencia AKEA. Pero, ¿podemos reclutar alguna gente? A ver, ¿quién está medio muerto? Agamenón, en el próximo turno entiendo que lo tendremos disponible. Un turno y tres turnos. Vale, y agentes, ninguno, ¿no? Emisarios, Haría falta poder empezar a sacar emisarios. O al menos sería... Un plus bastante bueno. Vale, bueno, veremos cómo mejoramos eso. Y aparte de esto, nada, ya están todos los movimientos hechos. Vale, perfecto, pues nada. Vamos a pasar de turno rebelión inminente en ática. Uf. En Atenas. Vale, pues a lo mejor nos desviamos hacia allá. Vale, vemos cómo lo gestionamos. Eso en el próximo turno. La mejor parte. Eh, no. Ah, uh, bueno, a ver, ¿cómo está la expedición? Vale. Vale, de momento tenemos dos señores aquí paraos. Voluntad divina. ¿Cómo están nuestros dioses? Zeus, Ares. Felicidad por guerra. Ataque cuerpo a cuerpo con hacha y espada. Mm, mm, mm, mm. Vale, vamos a hacer una plegaria. No, la hecatombe. Así. Vale, exacto. Por lo menos nos sube. ¿Podemos hacer otras hecatombes? No. Ok, pues nada, estando así. Siguiente turno. Y debemos ver qué tal se da la cosa, qué movimientos hay. Y cómo... Nos posicionamos. Vale, Argos se ha cargado un ejército de los Dárdanos. Eso está bien. Tengo que atacar y reventar el ejército de ese Beocio que hay en Ira. ¡Ojo! Vale, venido por nosotros. Ha salido la propia guarnición. Vale, lucharemos en campo abierto y ya está. Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Vale. Está bien porque confío Confío en que tenemos el grifo Entonces con el grifo ahogaré A esta unidad de arqueros Movilizándome y tal Para que no me, no me lleguen a impactar Pero bueno, yo creo que con Toda la línea que tenemos Seremos capaces de reventarlo todo Y es eso Con los escaramuzadores lo rompemos bastante fácil Vamos a hacer dos grupos de tres Vale, así anchitos Eso es Uy, no. no. Vale, bueno, pues el grupo 2 pues aquí. Vale, vamos a quitar esto todo un poquito para atrás. Vale. El grupo 3 aquí. Uy. Vale, ah, exacto. Ahora, este señor en el 4, en el 5 y en el 6. Aunque no es la mejor opción, la pondremos aquí. Vale, planquearemos por este lado. El 4, aquí cerrando. Exacto. El 5, aquí en este otro lado. Vale, me gusta. Empezamos a mover. Nos movemos recto... El grifo que vaya flanqueando ya. ¿Dónde tiene el.? Ah, bueno, estará escondido con los arcos, claro. Uh, uh, uh, uh. vale. el enemigo ha qué, detectado tus unidades ocultas vale en ese caso nosotros chocamos aquí, chocamos aquí chocamos aquí, chocamos aquí, chocamos aquí, chocamos aquí ahora todo el grupo 6 que cargue aquí detrás Vale, los arcos aquí Venga a cargar, vale, el grupo 4 Maravilloso Maravilloso, muy bien el grifo ahí entrando cuerpo a cuerpo Perfecto, perfecto, perfecto Está aquí Está aquí Vale, vale, vamos a ir girando ya gente Vamos a ir girando ya gente muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Vale, Grupo 6, vámonos hacia allá vamos hacia allá, o sea, el trabajo aquí está hecho ya con la carga Perfecto Continuamos ahí Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Aquí es que deberíamos estar reventando sus... Eso es, venga Vale, ven aquí, no huyas, te obligo a atacarme pues no ha sustituido efecto porque están desmoralizados, pero... venga esa carga ahí, perfecto vale... bueno, héroe contra héroe vale, con los... con el grifo vamos a movilizarnos y hacia allá muy bien, evitamos las flechas Vale, vamos a seguir con unidades que no están muy metidas en combate para realmente sacarles provecho. O sea, aquí estando en, en superioridad a nosotros nos da más o menos igual. Eh, aquí, aquí, aquí, aquí. O sea, disparad pero sin entrar en combate, gracias. Uno, uh, nuestro héroe está sufriendo un poquillo, ¿eh? Vale, vamos a darle aquí apoyo. Esta de lanceros ahí está bien, ¿vale? Vale, vosotros volver aquí. Colapsar esto, me gusta. Ahí buena, buena presión. Nuestro señor que oh, no da Palme, vale, por Dios. Vale, perfecto. De cara. Maravilloso. Darle caña a las arpías. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Estos. Vale, no los no han aniquilado. ahora sí, no tampoco eh, venga matamos el héroe y listo venga venga venga, venga venga venga venga venga venga venga venga no vamos a conseguir matarlo me parecería muy feo que esto sea cierto venga venga eso es, vale maravilloso finalizamos batalla bueno, si podemos acabar con esta también, pues... Eso que nos hemos llevado. Una de tus unidades se ha quedado Ojo. sin munición. Vale, perfecto. Finalizamos. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada, y ahora entramos... Sobradísimos. Sí. 96 pérdidas, ¿eh? 96 pérdidas. O sea, yo pensaba, pensado... Bueno, estamos, estaba viendo las barras de vida y digo... Estamos tocados, tal, qué mal... Pero que vamos, entrado oscuradísimo. Es que ya estábamos mal antes de entrar a combatir. Así que queda reponer las bajas. Aquí un 6%, no es tanto. No es tanto. Bronce, bueno, bien. Oro, vale. Pero bueno, reponemos. No va a llegar a salvarse, ¿eh? No, no es capaz de traer otro ejército. No, ves, ya la palmó. Vale, maravilloso eso Uf, uf, uf, uf, uf. Qué mal está esto. Vale. Vale, vale, vale, vale. No llegamos a salvarnos, ¿eh? No. Vale. Veremos. Difícil, ¿eh? Difí oh, en campo abierto no. Peor O sea, súper mal Aquí sí que tienen ellos superioridad Es que por cargarme no puedo cargar ni el carro Tenemos dos héroes O sea, el único punto decente que le puedo sacar a todo esto Tenemos dos héroes Vale, está aquí A ver si nos puede quedar algo Decente literalmente tratar de aguantar, eh. Con una carga o algo así que no salga rentable, pero que va. No tienen ellos O sea, ya. Me parece raro, ¿no? Pero... El enemigo ha detectado tus unidades ocultas. Vale, vale, Y vale. ¿No? ¿Qué estáis haciendo? Venga, ese daño de proyectil, vamos. Tus guerreros empiezan a titubear. Nah, no íbamos a hacer nada. Pero ni de milagro. Bueno, les hemos hecho daño, eh, pero. Pff. Nada, Imposible. Vale. Han hecho huida tus guerreros. imposible. El carro es una demoledora, o sea una pisonadora, te pasa por encima y no puedes hacer nada, tío además de forma muy vasta pero muy vasta, no te deja ni siquiera claro, márgenes de, vos, de bueno, pues vamos, y pues vamos y te pasa por encima y no te deja... pero nada venga, cuerpo a cuerpo, por Has perdido uno. Lo que se pueda, a ver si podemos matar al héroe. Nada. Masacre absoluta. En campo abierto. Pues nada. Nada. Uff, la zona norte, Que fea se está poniendo tú. Todo lo que habíamos conseguido se nos acaba de ir. Con no perder a Atenas, ni conformo, El problema es que estamos en guerra contra los vecios. O sea, es obvio, no van a parar, ¿no? Pero Está mal. Oh, y me lo saquean. A ver si podemos no perder Iria. O sea, no perder Tebas. ¡Ojo! Más allá del campamento de la extraña congregación, se extienden unas grandes marismas densamente arboladas y en apariencia impenetrables. La diferencia entre la hedionda y siniestra penumbra y las tierras circundantes es tan grande que solo se explica de una forma. Y por si queda alguna duda, en el borde de las marismas os topáis con un enorme cadáver. Es el caparazón de un cangrejo tan enorme que en su interior cabe la mitad de una unidad militar y tiene unas pinzas del tamaño de dos cuerpos humanos. Es duro como la piedra pero tiene una enorme grieta que lo recorre de lado a lado a partir del punto donde recibe un golpe de fuerza inimaginable. Heracles, al menos con cáncer, acabó el trabajo. En algún lugar, allá adentro se encuentra la hidra y vive de nuevo. Explorar las marismas. Seguir la voz de la Hidra. Desperdicarse y avanzar por las marismas. Sí, vamos a seguir la voz de la Hidra. Uh, Revalión en Ática. ¿Dónde está? Uh, seguir la voz de la Hidra. Los. Argivos con los ojos negros enormes y casi sin parpadear se limitan a sentir cuando das la orden. Será la voluntad de la madre, murmuran al no... Encontraremos un camino seguro. Avancéis con lentitud hacia el interior de las marismas, pero sin salir de las zonas relativamente secas. Frente a ti, las siluetas de los sectarios argivos resultan cada vez más difíciles de ver, hasta que al fin los pierdes de vista por completo, pero sigues avanzando en la misma dirección con la esperanza de alcanzarlos. No están por ningún lado, no oyes sonidos humanos, pero los ruidos que hacen las criaturas que se deslizan y chapotean en la dion de Cienaga. De repente aparecen a un lado saliendo de las sombras, son menos, muchos menos, y están manchados de algo oscuro cuyo olor hace que te ardan los ojos. Seguramente agua de la ciénaga y nada más, preguntas dónde están los demás. Será la voluntad de la madre, por aquí. Responden simplemente, Dios, la expedición ha perdido, arqueros de la Hidra, vale, pero tenemos buen viaje que es moral... Un huevo de la hidra. Vale. Tus unidades han aquí experiencia. Ok. Carios, facción destruida. Asentamiento saqueado. Vale. Atenas Ítaca. Vale, está siendo saqueada por un grupo de rebeliones. Agamenón viene con nosotros. Vale, pues nada. Vamos a sacar a Agamenón. Aquí, literalmente. Reclutar héroe. Agamenón, ya. Yeah. Reclutar. Maravilloso. Nos podemos en Atenas y empezamos a sacar aquí. A todo Cristo Vale, me gusta Ceos ¿Aquí qué tenemos que construir? Ah, bueno, tenemos un slot aquí nuevo Vale, podemos meter murallas Esto es para proporcionar guarnición Sí, aquí precisamente sí que queremos guarnición Vale Además Vamos a asediar Driopes Bueno, espera, espera, espera. Vamos a movilizarnos Aquí, este señor este, este ejército es capaz de Destruir Vale, en temas. vamos a sacar Puesto para objetivos Vale, honderos famosos, sí que queremos construir esto Pues que además tenemos dos slots Para poder construir Vale, vamos a meter El salón del jefe Lo quiero, porque lo quiero Y qué más podríamos Meter para sacar Jabalineros ligeros o carros, tú. Vale, vamos a sacar carros aquí en, en Tebas. Perfecto. Además, vamos a movilizarnos hacia allá. Oropo me da igual, pero... Sin estar en... Oh, perfecto. Vale, nos movemos hacia allí y nos ponemos a reclutar. Yo sé que es tanto caos, pero prefiero... Aguantar un poco. Generar buen ejército. Eso es, 5, venga. Piñón, para reventar lo que sea que saquemos. Y ya está, vale Vale, necesitamos defender Tirinto Tirinto tiene bastante protección Vamos a ver si podemos tirar de diplomacia En nuestra guerra ¿Dónde están? A ver, coordinación bélica Esto es importante Aquí Contra Aziz, no ¿Dónde está esta gente? No me acuerdo ni el nombre de esta... ...facción. Azis... Argos... Coordinación Bélica... Aquí... ¿No, no está en guerra con Azis? Argos... Diplomacia... Unirse a la guerra... Contra... ...Azis... Oh... Ellos tienen buena relación con esta gente... Fuá, menos 100 sabes Uf, pues, pues, pues, pues, pues tenemos aquí un marrón de cuidado es que no, no quiero sacar otro héroe de, de gratis Una afirma con dos turnos este en cuatro mm, mm, mm, mm. motivación arquero embaucador Rodita, si mata cautivos. Vale. Vamos a sacar a este héroe y lo vamos a meter aquí a reclutar. Venga, que tenga una buena zona de línea. Eh. Vale, vamos a meter los garrotes. No tenemos más. Au. Vale, o sea, literal, estamos sin alimento. Vale, pues nada, a lo que se habla. Perfecto. Edificio dañado, en que es finalizados. El agente sin moverse. poco vamos a poder hacer aquí. Revelar transgresión. Vale, a ver si conseguimos cargárnoslo. Dale, reina, di que sí. Muy bien. Vale, dirigente. No sé si los puntos de acciones de agente. Eso está muy bien. Pero muy, muy bien. sabia mujer. Vamos a meter este de los puntos de gente Me gusta muchísimo. Vale. Vale, vale, vale. A ver, ¿qué más cosas tenemos de por medio? Otro agente sin mover. Mero ah No tenemos... No tenemos... Uf, vale. Vale, entonces... Por último, vamos a seguir aquí en Driopes. Vale, vamos a por ello No, porque esto lo vamos a dejar para el próximo capítulo Así que, nada, va a ser una pequeña batalla A lo mejor nos jugamos el héroe, literalmente Pero bueno, se hará lo que se pueda Lo dicho Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado Bueno, la autoresolución cómo se queda Uff Nada, la, la jugaremos porque no debería costarnos mucho Entonces, lo dicho lo de siempre, seguidnos en Twitter, a los dos a Kiwi como a mí, que van a estar los tres en la descripción, que comentamos un poquito de todo. También, recordad, seguirnos en Twitch, que abrimos directo de vez en cuando y jugamos allí cositas, así que vale la pena que nos tengáis localizados. Y por último, ya sabéis, suscribíos a la Taberna Roca Negra. Estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es sí, todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.